Preguntas más de la una, challenge a llamar eso. Wow. Profe, empezamos. Profe, si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Entre más viejo, más bueno. <risa> <risa> oh, no, no, no. <risa> no, no, no, no. <risa> Gorduy, bro, ahí va. ¿Cuál es cuidado? Ágale. ¿Está listo? Esto es muy difícil, bro. Esta está más difícil que la del profe. Uy. Hágale, yeah. papi, échela. Uy. No, papi, no. Es que con esta de primeras te mato. Voy, voy, voy, voy a <risa> coger otra. Vamos a ver otra. ay Tírela, tírela. No, no, no papi. Ágale, pa. Yo me quedé pensando y yo dije no. Tortuis, ¿qué animal te gustaría ser y por qué, bro? Uy. Bueno. Yo creo que dos animales, pero voy a elegir uno, el a águila. Ver. Un águila, la tengo tatuada. ¿Y por qué un águila? El águila, el águila siempre vuela muy alto, vuela demasiado alto y desde muy arriba ve la presa y ya sabe para dónde va. ¿Me entiende? Es un animal que tiene que es de um, imponencia okay. y es, es demasiado imponente esa ave ver, y... Pero un chulo, un chulo también, ¿no? <risa> Iba, un gallinazo. Un gallinazo. gallinazo. gallinazo al lado, papi. Claro, no, esa y, y el segundo animal sería un, le, un león, un león, rey de la selva, Falle, Ese no, no falla tampoco. Vaya, no ok, segunda, vamos a hacer tres, profe. ¿Qué canción odias, profe? Pero sin embargo te sabes de memoria. O sea que tú digas que no, que pues, O sea que tú digas, bro, o sea, no que odies, pero que uno diga, no, ya, ya, no más. Ay, qué ay, qué pregunta, porque es que, ¿sabes qué? ¡Decíla! ¡Decíla, papi! ¡Decíla! y sé. papi, cuál yo ¿Cuál? Lordo? A ver si me conoce, ¿cuál? ver <risa> ¿Cuál? si yo sí yo si yo no. si <risa> Pues dígala dígale, papi. Oh, papi. No, sí. papi, papi, papi ¿tú? no, no, yo, yo, yo no les puedo decir una canción, pero digamos, hay canciones de plancha que yo digo, yo, ¿por qué me hice esta canción y por qué me gusta tanto, no No, canciones de plancha, que es que desde pequeño escuchaba la música con mis papás y, y me las sé todas, parce me sé qué? todas las de plancha. ¿Qué? Me gustan mucho todas. Pero, pero yo digo, yo, yo por lo general no escucho eso, las ponen y me las sé, pero así, es que yo no, parce, no sé qué canción no me gusta. Vamos a tirar. ¿Cuál? Parce, ay, con todo el respeto que merece el parcero, está muy pegado, lo respeto porque tiene un talento increíble, pero no me gusta. No me gustó. Ah, santi Al de Camilo. No a mí sí me gusta. Esa a mí no me gusta. pues a mí no, no no es como mi estilo, pero el parcero lo respeto y o sea, y si hacemos un tema con el pana duro. Duro. duro. Todo, lo respeto muchísimo. Anoche estábamos con Camilo. No, no, no, no me gusta, no me, me gusta. ¿Sabe dónde la mató en el en el en el remix de de Tatu. Ahí me parece que sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hoy no, y, y tú, tú tú también tú, tú. como que también como que rompió ahí esquemas, pero este último como Vallenatico como como no no, no me gustó, o sea, la verdad. Pero bueno, será era la pregunta para el profe, pero bueno. Listo, listo, esta de vale, tercera, <risa> te la respondió papi, ¿síste? Y eso que te quería te quería embalar. Ya, ya, me la es la que tú, la que tú querías. Sí. Vale, cuidado. <risa> Lordui, si te tuvieras que poner un nombre a ti mismo que no sea Lordui, que no sea tu nombre, ¿cuál te pondrías, bro? La verdad. No, ¿Un nombre? ¿Un nombre con un apellido? <risa> no, padre, pero es que mi apellido como es de chimba. Mi apellido es Lordui. ¿Y el nombre entonces? David, mi nombre es David Lordui. Pero... Pero tenés no, que cambiártelo. O sea, algo que tú te hubieras puesto. Yo me hubiera puesto... Macaulay Creo Ok, eso es una chimba, eso es una chimba. Pero no, yo me colocaría... Uy, no sé, parce, es que... Renéguita. <risa> El pibe Orduy. No, oh, parce, no, no, no, no sé, pero sabes qué. Mm, ¿Cuál? Un... Un... No, parce. Papi, ¿qué pasó? Leonel Álvarez. No, Noah, Noah. Noah, Noah. Noah. No, no, no. Ok, me gusta nomás. Profe, última para cerrar esta sección. Profe, póngale cuidado. ¿Cuál es el momento, cuál es el momento en que te has, sexy, te has sentido más sexy a lo largo de tu vida, papi? Uy. Papi, ¿Siempre? ahora. ¿Siempre? Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo ¿sí eres, papi? papi, ya sabes, ¿sabes qué. ¿sabes? ¿Sabes qué? Estoy en mi mejor momento es mi mejor momento. Ah, es que ¿Con ese eslogan que dijo? Con ese eslogan de ahora, ¿cómo no? ¿Cómo no se va a No, marica, es que la, la verdad yo yo acabo en este último año acabo de bajar de peso un montón y, y se siente muy bien, para o sea, se siente muy, sí, sí, muy diferente. Bueno, yo bajé, yo he bajado hasta, hasta este momento. 15, 16 kilos he bajado. Wow. Y, y me ven fotos de antes y me veo muy diferente. Me veo en wow. un espejo cuando me voy a bañar y, y me gusta lo que veo. Entonces, nada, yo creo que cuando... ¿Papidadita <risa> del caballo o qué? Me, me, me, me, gusta, me gusta lo que veo porque ya lo veo. Entonces, eh, me, me parece como bacano cuando uno se siente seguro, eso es lo que uno transmite.